Hola, empiezo el vídeo a las 6 de la tarde porque, bueno, ayer terminamos eh, los exámenes, no quiero centrarme tanto en la carrera en este vídeo quiero que sea como un vídeo más chill, pero bueno os tengo que poner al día, o esa es mi intención así que, bueno, os de deciros que hemos acabado los exámenes, que hemos tenido tres exámenes pero bueno, bastante intensos, la verdad este 4 hemos tenido cinco asignaturas, pero tres de ellas son anuales y solo tenemos el liberatorio de una de ellas, así que hemos tenido por eso tres exámenes, el primero lo hicimos en diciembre, que fue el de Farma de Farmacología, después eh, antes de ayer hicimos el de micro, que ya lo tengo aquí, que es esta la portada que me he hecho para micro, es ¿sí esta. y eso pues micro, y por último, ayer hicimos Pato, que es esto, lo que pasa es que como es anual pues lo voy a encuadernar todo junto y bueno, farma muy bien eh, Pato liberado, así que muy contenta, y falta que nos den micro, así que bueno ojalá la haya probado, porque así tengo un par de semanas de vacaciones que bueno, es que las necesito muchísimo para desconectar, y si apruebo micro, pues yo creo que voy a estar muchísimo más activa por aquí, por Instagram también, creo que por Instagram, incluso más que por aquí, porque al final puedo crear contenido día a día, y ya, por aquí es mucho más difícil os lo dejo por aquí por si os apetece seguirme o echarle un vistazo o lo que queráis Que tengo muchísimas ideas en mente de vídeos, de planes para mí misma, no sé, un montón de cosas Planes con amigos también obviamente, pero eso, no sé, me apetece dedicarme tiempo a mí, a mi bienestar Que al final es como que se nos olvida un poco en las épocas en las que hay, en las que, hay que estudiar tanto Pues que además de tus amigos y del estudio que existes tú mismo o tú misma y pues eso Que me quiera dedicar tiempo también, vaya Pero bueno, que no me quiero centrar en eso ahora, simplemente pues eso me apetecía mucho volver a YouTube, lo echaba mucho de menos, de verdad. Pero bueno, mi tiempo libre de estos meses pues he hecho otro tipo de cosas. Me apetecía más pues estar todo lo que pudiera con mis amigos por ahí y es lo que he hecho. La verdad es que ya he empezado el vlog a la mañana, pero bueno, para contarles lo único que he hecho ha sido dormir. Bueno, me he despertado a las 11, la verdad, he dormido 10 horas. Bueno... Me han despertado los vecinos, la verdad, porque están de obras y se escuchaba un taladro o una máquina y pues me ha despertado. Así que nada, me he levantado, he de desayunado, después he preparado un micro para encuadernar, he hecho el índice y nada, he ido a encuadernar. Después he ido al gimnasio y ya me he duchado, he comido. Y nada, pues aquí estoy ahora, que es, que son las 6 y ya me voy con los de clase por ahí. Que tenemos cena y además juega el Atlético bueno, que yo en realidad soy de la real. Pero bueno, como he en Bilbo, pues eso, que va a haber ambientazo. Y la verdad es que me apetece mucho estar con los de clase porque me lo paso muy bien con ellos y los quiero mucho. Los voy a traer conmigo durante el día de hoy y mañana. Hay una cosa que me apetece mucho, que es mañana. Así que también lo veréis. ¡Hasta ahora! No, es para el vlog, estoy ¿Sí? grabando vlog ah, sí. He empezado, es un día conmigo ¿Bueno? ¿Sí? Hombre, el examen no puedo hacer un día conmigo Un día conmigo Me sientas, lloro Desayuno lloro. Me voy a dormir, lloro me pongo la alarma, cinco horas <ríe> La lágrima Ay, que no es yo también quiero hacer Ay, yo también Oye, el canal ya está Ay, ya ya está Hola bueno, son las 8 y media de la mañana. Ayer, la verdad es que me lo pasé súper bien con los de clase, que es que hacía un montón que no estábamos así todos juntos porque como habíamos tenido que estudiar tanto, pues hacía mucho que no hacíamos una de esas, así. Yo creo que desde principios de noviembre o así. Así que imaginaos. Y nada, que muy bien, nos lo pasamos. Y ahora estoy yendo a la suerte porque tengo una práctica en oncología, así que después os cuento. Que eso, estoy porque que yo me he un poco de ¿vale? Then you hate me. How do I let it happen? You build me up and tear me into tiny pieces every single time. You got me all tied up. You've got your hands around my throat. You've got me in over my head. I'm drowning in the undertow. I've got my fingers crossed. I'm Hola, jo, eh, os quiero contar un poco de pues, cómo ha sido mi mañana. Vale, la cosa es que en una de nuestras asignaturas que es en patología general, eh, el último que se me hicimos, el, lo que os dije, el 12 de enero, pues eh, tenemos unos módulos que son, pues eso, prácticas básicamente. Entonces, una de ellas consiste en ir al hospital con un médico o una médica y, pues, eh, pasar consulta junto a él o a ella. Y, eso, y la verdad es que nuestra universidad, que bueno, que por si no lo sabéis, yo estudio en la Universidad eh, de la UPVHU, es decir, la del País Vasco, porque yo soy de Gnosti. No sé por qué, pero en el resto de España se hacen prácticas que yo sepa desde que estás en primero o en segundo. Bueno, perdón por las cobayos, pero es que hoy toca limpiar el piso, ¿vale? Porque ya nos vamos a casa. Que no sé por qué razón en nuestra universidad hasta cuarto no empezamos prácticas en el hospital. Entonces, eh, yo soy un tercero y obviamente tenía muchísimas ganas de pisar un hospital, de poder ponerme la bata, eh, el fonendo y pues no sé, de ver un poco cómo funciona todo pues, desde, desde dentro, desde como la otra parte de, de la mesa. Entonces, pues la verdad es que me hacía muchísima ilusión esta práctica, y estaba súper emocionada y además me ha tocado en la consulta de oncología la verdad es que es una especialidad que sí que me planteo entonces pues por esa misma razón tenía como muchas ganas de vivirla desde dentro y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención Lo que pasa es que creo que tiene que ser una especialidad súper dura Por todo lo que conlleva pues tratar a personas que padecen un cáncer Pues eso Me ha tocado con un oncólogo cuya especialidad se basaba en la parte superior del cuerpo Sobre todo trataba cánceres gástricos Os voy a explicar un poco lo que ha sido la experiencia Porque eso, ha sido para mí la primera vez Y eso, ya he, el año que viene ya sí que tenemos prácticas prácticas plan de mucho más tiempo y tal Pero eso, la verdad es que he salido súper contenta eh, se me ha saltado la lagrimilla en algunas consultas, no os voy a mentir, pero porque la verdad es que me parece una especialidad muy emotiva y yo además soy una persona muy, muy sensible. Entonces, eh, si juntas las dos cosas, pues pum, estallas. Pero la verdad es que lo he llevado mucho mejor de lo que pensaba y creo que puede ser una especialidad que me puede gustar. Así que eso. Pero bueno, también ha habido consultas en las que ha podido dar una buena noticia en plan de oye pues que en el PET ya se ve que no hay actividad tumoral, que el cáncer ha respondido muy bien al tratamiento, que esas noticias eran como guay, qué guay. Lo que más he visto en esta consulta ha sido la relación médico-paciente y la verdad es que me ha gustado mucho el trato que tenía el médico, el doctor con el que he estado, con sus pacientes porque era como súper cercano y se notaba que le tenían muchísimo cariño al médico porque de verdad, o sea... Me ha encantado, muy majosta o conmigo también se ha portado súper bien. Estoy súper contenta, de verdad. No pensaba que... O sea, sabía que iba a salir contenta, pero no tanto. Eh, muchas veces creo que a los estudiantes de medicina se nos olvida la razón por la que queríamos estudiar medicina y por la que empezamos a estudiarla en un principio, porque al final es una carrera de fondo muy larga y en la que lo pasas muy mal. O sea, es una carrera muy dura, eh, sobre todo a nivel mental. Es una carrera en la que tienes que ser positivo porque hay muchos momentos duros de estudio. Y eso, y que muchas veces en época de exámenes, sobre todo cuando lo pasas mal estudiando y así, pues como que, no sé, o sea, nunca me he planteado dejar la carrera ni me he arrepentido por meterme en ella, pero digo, ojo, si hubiera estudiado otra carrera en la que también sé que hubiera sido feliz, pero es que luego ya, o sea, la consulta de hoy de verdad que me ha como motivado un montón y me ha recordado por qué quería estudiar medicina y estoy muy contenta de, de poder estudiarla, la verdad, súper agradecida con mi del pasado por haberse esforzado tanto para entrar y con mi de ahora por estar dándolo todo, por seguir en ella y por sacarla y por poder pasar y consultar algún día o voy a hacer lo que mi especialidad requiera ahora voy a comer y después ya hago la maleta limpio mi habitación limpiamos la casa y todo así que eso, que nos vemos en el próximo clip <risa> when I met you didn't have plans But I stayed when I should have read hey, And this happens every time Vale, acabo ya de llegar a casa que no he grabado nada, pero bueno, cuando he llegado pues he ido tomando un café y luego ya hemos tenido y tal, y ahora ya estoy en casa con mi macho y nada, me ha llegado este paquete de una colaboración que la veréis en un vídeo, que es a ver qué tal, ya os contaré.